Horóscopo de escorpión para hoy, 19 de marzo de 2018. Hoy estarás de buen humor y hallarás que sentirás las cosas con mucha mayor intensidad que usualmente. Los grupos posiblemente jugarán un rol importante en los sucesos del día, y te beneficiarás enormemente consultándolos si necesitas tomar alguna decisión importante. La idea de hoy será incentivar las cosas y quizás hasta crear algo de tensión entre la noción del trabajo y la diversión.